Está moviendo justamente a la entrada por donde hemos entrado nosotros, eh, eh, es, están alumbrando con la luz. No sé si sí vienen a cerca. Vale, quedaros quietos. Sé que la mayoría estaréis esperando el vídeo del submarino, pero bueno, ya que hemos venido bastante lejos para explorar este sitio, pues eh, joder, gente tranquilos que que os lo voy a poner aquí pero ya que hemos venido bastante lejos a explorar esta, esta zona este territorio pues hemos venido a este hospital que la verdad está muy bien hemos venido aquí estamos de madrugada son como las 8 o las 9 más o menos y no hemos dormido nada no hemos comido no hemos bebido Uf, esto es terrible de verdad esto es terrible pero bueno ha estado bastante interesante y como siempre me gusta bastante hacer estos viajes tan largos porque siempre descubres cosas bastante interesantes así que aquí os dejo con el hospital creo que sea una sorpresa buena se te va a poner el palo. Tú has visto cuando tú se te pone el palo por la mañana. Pues sí. Me recuerda un poco como si esto fuera la Marina, justamente cuando se, se abandonó, pues sería más o menos por ese estilo. Qué pena que ese sitio ya sea ruina total. hostia se tiene que abrir bien las piernas, ¿eh? Así. ¿Cómo te sientes? Uf, a ver, es cómodo, sabes. I'm me acabo de encontrar una dentadura que está a estrenar y fijaros que los detalles que le han hecho hasta la roña Parece sangre. pues esto es la morgue que es el sitio donde están las autopsias como veis ahí están todos por donde ponían los muertos la incineradora las incineradoras porque esto será otra o una cámara frigorífica De ya no nos están viendo delante. No os mováis. No, os no mováis. Vale. Jodido, muy jodido. Pues es jodido, jodido, O sea. Piensa luego el salir, ¿eh? Ya, ya, sí, ya lo sé, por eso mismo lo digo. ¿eh? Realmente es muy jodido. O sea, ya lo verás, eh. O sea. Muy a jodido. Si tú eres más pequeño vas a tener más suerte, pero... Pero fácil no es, o sea. Joder, cómo vas a entrar por aquí. Es pura grasa, pero pura ahí ¿eh? no la toques. Finalmente hemos podido entrar todos. Joder, Ahí están, Rafa. han horrores, ¿eh? eh. Impresionante esto, eh. Concedidos, o sea? Sí. Claustrofobia, estar aquí 30 días metido, eh. Sí, sí, mucha claustrofobia, pero es impresionante. Vale, estamos ya justamente dentro del submarino. Ha sido un reto, pero un reto increíble el entrar aquí. Nos ha costado un montón. Ya os digo, estamos en un recinto militar. Esto es muy peligroso. Y bueno, tenemos más o menos una hora, una hora para lo que es explorar esto porque son más o menos las 5 y si amanece estamos jodidos porque va a haber mucha gente fuera e incluso los militares pueden estar fuera. Si nos cogen aquí, estamos bastante jodidos. Así que vamos a explorar un poco todo porque os digo, esto es increíble, o sea, jamás en mi vida he estado en un sitio así. Estoy flipando. Va a ser bastante difícil hacer toda una hora, sobre todo vídeo y fotos, pero bueno. Lo voy a hacer lo más rápido posible Me llegó a quedar ahí arriba Mira, ¿sabes? o sea... ¿Te acuerdas aunque sea una pierna para entrar aquí? Sí, te lo en serio no, O sea, hombre. esto es increíble Este es el, todo el sistema que es de baños de... De lo que es un submarino Tengo mucha curiosidad en ver cómo funciona esto No sé si es bueno levantar la tapa esta Ay, joder Uff, no tiene muy buena pinta esto pero bueno, es curioso la cisterna sería algo de esto no sé, hay como demasiados cables por aquí caminar por lo que es dentro de un submarino como veis es bastante complicado y es muy claustroférico las paredes son muy estrechas los techos no son muy altos y está lleno de que sé sí, de tuberías de válvulas y cosas en un suelo que tropiezas y... Yo no me vería aquí un mes entero. O sea, no sé la cantidad de gente que podría, que podría estar en este submarino, pero es súper claustrofóbico estar aquí, lo que es muy, una temporada muy larga de tiempo. Pero bueno, supongo que será acostumbrarse. Esto es la zona de las literas 1, 2, 3, 4, 5, porque hay un armario. 6, 7, 8, 9, 10. 10 personas había. Por lo menos en el submarino tenían VHS. Para divertirse, ver una película supongo. Mira, y esta es justamente una de, de las escotillas que no podíamos abrir desde fuera. Aquí tienen el televisor con el VHS. Un teléfono bastante rudimentario. Y supongo que todo eso son ventiladores porque aquí tiene pinta de hacer calorcito. Hmm. Hay como un doble fondo aquí. Será todo el sistema de máquinas que hay aquí dentro. De momento no puedo ver todo lo que es el submarino. Pero esta sala yo creo que es la que más me impresiona. Que es como la que hay más mecanismos y más manivelas hay. O sea, si os fijáis, es que todos son manivelas. Que cada uno hará cosas diferentes. Aquí están justamente los mandos del submarino. Donde pues te sientas. Y con estos mandos es lo que controlas el submarino. Es muy curioso ver cómo con estas manivelas puedes mover el completamente esto es la distancia o sea la profundidad en la que se encontraría el submarino fijaros que justamente ahí también va otra persona que va sentada aquí manejando este este mando que ese sí que no sé para qué sería es que no entiendo nada de lo que pone aquí y esto no sé si es lo que yo pienso pero puede ser para hablar? Hola, ¿me escucháis o no? Hola Hola ¿Me escucháis por algún lado? ¿Te imaginas que O sea, que esto afuera y he estado En plan diciendo hola el aquí. Y, se, y se ha escuchado por toda la base Joder. He dicho que la parte anterior Era, la mejor era esa Pero esta tiene más cosas ¡Uah! Este es el periscopio O sea, uff o sea, Aquí tienes la mira y se la puede mirar. Puedes mirar si quieres hacer el paripé, pero <ríe> no vas a ver nada. A ah, ver, pero te sientes aquí potente, es ¿eh? como. De ahí puede lanzar misiles, así que ten cuidado sí. con lo que tocas. Pero aquí está el famoso botón rojo que no se debe de tocar. Pero es muy tentador. Si lo pulso, ¿te imaginas que.? que... Que sale explotando. Uff, el botón rojo. Le he dado, le he dado, pero está bloqueado. Vale, no pasa nada. Es increíble el imaginarse que todo esto estaría lleno de gente en sus respectivos puestos, pues no sé, haciendo mediciones, cogiendo datos, porque esto es un submarino de guerra, entonces, pues tendrán aquí de todo. Es una lástima. Poder ver todo esto y no comprender la mayoría de las cosas. Estamos lo que es la zona de cocinas. Como veis es súper enana. O sea, es que solo cabe aquí una persona. Pero mira, tenían hasta como frigorífico. Supongo que más que frigorífico a lo mejor es congelador. ¡Qué tochada! No lo habías visto tampoco. bro. Es que va, que va, no he venido aquí. Tre treinta y seis personas aquí 36 personas aquí dentro. 36 personas aquí dentro. 36 personas aquí dentro. Es mucha gente en un espacio tan pequeño. Muchísimo. Yo no aguantaría aquí, 36 personas, un mes entero, dos meses o lo que sea. Tenía una autonomía, me parece, de 30 días. 30 días el submarino. Creo que sí. Es mucha gente para tan poco sitio. Ahí es donde van los torpedos, ¿no? Sí. Y es súper increíble, o sea, pero, pero. inimaginable. Ocho torpedos. Ah, bueno. Y dices que hay uno que está... No, no, no, falsa la falsa la arma. Ah, eso, ¿no? Es. Eso de ahí parecía un misil, ¿no? De lejos parecía, pero sí. realmente viéndolo... Uf, es que a ver si hubiera aquí un misil Buah, sería, sería muy grave esto y aquí sí que sí es la zona donde estaría el capitán porque es un camarote totalmente individualizado con sus lujos Plantea ahí cajones propios sistema de ventilación individualizado ornamentación de madera y un espacio pues bastante hawaiano por así decirlo con lo cual resumiendo un poco viendo ya más o menos lo que es el submarino en su totalidad Justamente los primeros camarotes que mostré, pues sería la zona eh, donde dormirían la gente que se ocupa de las máquinas, eh, ya que es la zona de la cola, y pues justamente la que hemos visto aquí, pues eh, en la que yo estoy ahora dormiría el capitán, y justamente ahí atrás pues dormirían todo lo que son los demás soldados, llamados marineros. ¿Lo oyes? Sí, sí, suena un no, no sé si estuviera vaciando, tío. Complicado salir porque hay un barco ahí al fondo con una luz, así que tenemos que salir corriendo sin que nos vean. Justamente ahí hay una embarcación que se está moviendo con tres personas y llevan las luces apagadas. Se está moviendo justamente a la entrada por donde hemos entrado nosotros. Están alumbrando con la luz, si, sí, si sí, vienen hacia acá. Que todavía no salgáis.